hola hola un año más creaciones ángel presente en lo que es la elaboración de faroles les dejaré cómo elaborar ciertos faroles espero les guste los faroles de este año bendición en esta ocasión les mostraré un oso perezoso que hice como farol con una imagen que tomé de pinterest lo que hice fue calcarlo en el cartón como les estoy mostrando en el video Suscripciones, te dejaré el link para que descargue la imagen. Los invito a suscribirse y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Luego saqué dos piezas con el mismo contorno, las recorté, luego cogí unas tiras de 7 centímetros. De ancho, el largo es según el contorno del de farol. Le apliqué agua con un atomizador para poderla abrir y hacer este tipo de corrugado. Guardé las tiras que saqué del cartón para un proyecto venidero. Luego con la ayuda de la pistola de silicón y con mucho cuidado, iremos a pegar todo el cartón en el contorno de nuestro osito perezoso. Recuerda que puedes encontrarme en mis páginas sociales, Instagram y Facebook como Creación de Sangre. Con la ayuda de un cúter, vamos a cortar una parte del rostro del osito para que por ahí salga la luz de nuestro parón. Luego tomé un pedazo de celofán transparente y le pegué con la ayuda de la pistola de silicón. Me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video. Pintaré con pinturas acrílicas. De esta forma queda el farol. Espero les guste. Me encantaría que en los comentarios me dijeran qué farol les gustaría que hiciera el paso a paso. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.